A otra información, el famoso artista urbano Kiko el Crazy, eh, acaba con Rochi RD. ¿De nuevo? Sí, dale para allá familia. El intérprete de música urbana Kiko el Crazy tronó fuerte contra su compañero. Contra contraparte. su contraparte, Rochi R.D., señalándolo que el líder del movimiento paralelo es un demagogo y un envidioso. En una entrevista para Moluco TV en Puerto Rico, difundida en el canal de YouTube del mismo borico Kiko dice que por esa razón no quiere saber de él y no lo quiere tener cerca por demagogo. Bueno. O sea, él no lo odia, pero no lo quiere tener cerca por demagogo. Tampoco, tampoco lo va a apoyar, Lucía, sí, yo vi uno, uno, uno que, y mi directo. ¿eh? Eh, ¿Con Kiko, señores? Señores, Kiko, Kiko, de nuevo revelado con Rochi, volviendo al tema, ¿eh? Recordemos que desde de, de, que salió Trucho, Trucho, ¿eh? Luego de ahí fue todo controverso porque ese fue el tema que despegó a Kiko el Crazy. Entonces al Rochi ver que Kiko el Crazy hizo así, frun y se le despegó del lado, yo, Entonces, yo entiendo que eso es demagógico. Yo de quiero Mago, decir yo algo. También. Y tiene que darle vergüenza a Kiko, quizá al Alfa, que hay que vos que menos habla. Sí. Si usted está matando la liga en Estados Unidos, Puerto Rico, que sé yo, qué, fuera de aquí. Y usted tiene que hablar del que está aquí en el patio quedado. Quiere decir que ese que está aquí en verdad es que está dando los números y la verdadera pámpara, Porque usted, que está donde hacen los dólares, tiene que ponerse a hablar del que está aquí. Usted tiene que revisarse. No, pero es que Rochi sí. lo pone de vuelta y media. a ellos también. Mira, no, no, lo que yo pienso es, tanto como Rochi y Kiko, porque Kiko, no, Kiko se le ve que no, no está pendiente a Rochi, que es porque no. le pregunta. Es porque le pregunta. Pero Rochi y sueña, come, cena con el Life y Kiko en la cabeza. Eso sí es verdad, porque ahora mismo, internacionalmente, Kiko está internacional, más que Rochi. Internacional, Que Rochi está verdad? aquí en el parto acabando, eso no sé nada. Eh, tú me tienes que hablar internacional. Tú le no preguntas quién es, Roche, Kiko, quién es Rochi, internacional. Kiko tiene que salir con seguridad a los supermercados y cosas. Allá. En Estados Unidos. Allá. Sí. Allá. Porque es internacional. Rochi no. Porque sea, internacional, se coló internacional. No está, internacional. está aquí en el parto quedado todavía. Cuando hay viaje y se vuelve internacional, ahí pueden ya hablar. Así es, señor. Ojalá que a Rochi cuando llegue a, a Tierra Americana no le pase lo que le pasó a Omega, que ten, tuvo la, toda la oportunidad del mundo Omega de convertirse en una estrella internacional, pero a nivel Dios. Y mire dónde está Omega. Está ¿Por qué? Por los problemas, sí. estar en la cárcel, ese tipo de cosas. ¿eh? A Rochi ahora mismo yo lo estoy viendo como Omega. Ah, eso es lo, eso sí. es lo que estamos ahora, diciendo. Ahora no que de no, hay man, no hay A todo el mundo está tirando. Eh, ¿Cómo se llama este muchacho? Que yo vi un video ayer que dijo que no le iba a apoyar. A Luis incorporal, Luis, Luis incorporal. No lo va a apoyar tampoco. Eh, se no. puso claro, con Luis, Luis también. Es. Él está muy altanero, tiene mucho talento. Altanero. Mira, sí. Rochi es un rapero neto, neto, neto, neto. Pero. No lo sabe aprovechar. No tiene manejo, ni no tiene ¿no? Ahí no por una gente. ¿ves? Exactamente. Ma ma Manéjame a mí o esto, por una gente a coger los teléfonos. ¿Eh? Porque ellos es artistas. Que no están casi pegados, que han pegado uno o dos canciones y tienen un manejo excelente. Para entender a Roche, claro. hay que irse a una palabra que dijeron hace muchos años aquellos bueno. muchachos como, como el Lápiz y compañía, que la fama no es para todo el la mundo. La fama no es para todo el mundo y le afecta mucho como si persona. Si no, pregúntenle a Honguito guá también. Honguito, sí. en dos días, <risa> le llovió la fama, los millones, la jipeta y ahí Ana con 20 mil problemas encima, gente muriendo, se que yo, ¿qué? Jipeta de barata, como con tres o cuatro firma con gente diferente, con un lío que ni él sabe cómo va a salir, eso le pasa a Rochi, Rochi no coge consejo, sigue desbaratándose todo lo que le pasa por el lado, mañana cuando esa pegada no esté, esos medios como Luis ni ese grupo son los que le van a dar vida y él no la va a tener. Claro, exacto, sí. exacto. lo que Exacto, exacto. Lo que pasó con Omega al principio, que Omega a los que vino a hacer una entrevista ya que no sé por qué, pero recuerden también que tuvimos, tuvieron encontronarse ese tipo de cosas, y ya Omega no lo mismo. Y ojalá que a Rochi, que es un talento demasiado grande, no le pase esto y que se oriente más cuando piso lo Todavía Unidos. tiene oportunidad de levantarse de nuevo, hasta que no hay un manejo dentro de la producción de la gente con la que él está, mira señores, lado. dice una televidente aquí me bocaína que se llama la Ah, patina. sí, sí a los muchachos que están aquí, los camarógrafos que se cansan de hablar por el radio y les duele la garganta, mañana vienen dos tabletas de mebocaína para ustedes muchas gracias a la dama que además, <risa> señores, pero este <risa> programa tiene hasta asesores usted dice que no sabe una cosa y lo llaman enseguida de una sí. vez para decir eso esta muy la pendiente gente de la, la gente del de de de de programa la de gente de celosa sí. con este programa, sí. celosa pendiente a cada detalle no es para que le meta aquí con media hora <risa> vean <risa> esto eh increíble señores mira <risa> si así es que Kiko tiene un familia si quieres ve aquí que tú lo tienes que teñirte el cabello rosado exacto señores